Anoche las redes sociales se prendieron en fuego con el concierto del Don. Don Miguelo. Hey, Super Don. El señor Valerio. Mató anoche, mató. Mató, mató a la gente. Don Miguelo disfrutaron un concierto. Ahora, de... eh, Todos eh. Sus éxitos. Ahora esa gorra, esa gorra son grandes. Esa gorra. <risa> <risa> que le sirven a Valerio. Yo debería <risa> guardarte el painet. Sí, sí. Por ahí atención, encima. Miguelo. Atención, Miguelo. La, Neto no usa gorra por esa razón. No, no, no. Miguelo es más cacú que yo, sí o no. No, yo no sé. Vamos, Vamos a preguntarle a la gente. Vamos a preguntarle a la gente. No, y tú te, atreves, tú te atreves a decir que, que yo tengo el casco más grande. No, yo que lo Miguel. que digo es que Miguelo no tiene que apretar el paio de gorra. ¿Eh? Mira, Miguelo tiene la cabeza más grande que yo. ¿Tú entiendes? Pero vamos a hablar de lo, concierto, Los eh. mío, una piñita, no, sí, que sí. me la quille contigo. Bro, mío, no, no vamos a hablar concierto, ¿verdad? Mira qué buenas tomas hechas eh, por bonito, mi amigo bonito. y hermano, el Montri. Tengo que darle el crédito el Montri, que le hace la fotografía. Ven acá, yo he a los muchachos. El Montri, eh. Monti llegó a trabajar aquí en Telenor, un chicho muy valioso. Mira a tu amigo Darwin ahí. Ah, Darvin, un saludo yes. a, a Darwin Conga y al Cabo Music la también. Darwin. Darwin, No, Darwin tiene <risa> un flow más que Miguel. No, cree que la no, no, muchachos. Pero nada, excelente concierto anoche. No lo pude ver completo. Vi algunas partes, estuvo muy bueno. La parte que más me gustó fue cuando él mencionaba que... Que cuando, cuando había rapero, Sí, cuando, cuando salió rapero, eh, la fue, canción... Esa, la cual es motora. En ese tiempo tú decías que tú eras rapero. Decías, y era un delincuente. Un delincuente. Sí. Entonces... Será en vez de lápiz será Don Miguel el primer urbano el que se debería considerar como el primer urbano propulsor del género. Claro. Porque que ahí sea. no lo ponen. O sea, que el, a quien pone al lápiz. No es que no es el lápiz. No no es el lápiz. El primer rapero Entonces, aquí. Yo estoy claro que ahorita vienen los, los comentarios. Mira, eh, atención. Lo, que... Los comentarios a decir que mira, mira. Porque somos de Macorís. No, no, no, escúchame, recuso. escúchame. No te estoy diciendo ahora. Lo voy a decir yo, atentamente yo. ¡Atención, país! ¡Atención, país! Néstor Flow, alias Sócrates, con la gafita, lo va Neto a decir. Flow, papá Tarima, tiene que seguirme en las redes primero. El primer urbano... Neto que se va de 500 pesos en el aire. ...del país en pegar una canción, en darse a conocer internacionalmente, uh -huh. en controlar el movimiento, uh -huh. fue Miguel Valerio, Don Miguelo, de San Francisco, Macorís, serie 5-6. El primer urbano. ¿verdad? El primer urbano. Que vio sin cuarto. Temor, que vio cuarto. Que vio dinero, sin temor a equivocarse. Que hizo gira. Que hizo gira hasta con, con el que estaba los Que hizo fiesta en Nueva York. ¿no, que mujer? hizo fiesta en Estados Unidos, Miami, Cándalo TV. El primer eh, urbano. El primer urbano. Orlando, Florida. Supo Don Miguelo, de Miguelo para atrás. Para de rap. Sabemos que Don Miguel. No, era porque... otra cosa. Era otra cosa, pero el urbano, urbano, urbano, general, fue Don Miguel. Ese tipo tenía una can, esa canción, la colemotora número uno. ¿Ustedes se acuerdan? Al Rojo Vivo vino al parque a hacerle a hacer una entrevista. ¿Tú te, ¿tú te acuerdas de. Eh, ¿Tú te acuerdas de. Del Turbo 98? Sí. Cuando tenían el top 10 del Turbo 98. Que, número, ese tipo duró más de tres meses, número uno. Tres claro. meses, número Señores. uno. Señores televisión internacional venían a hacerle porque todavía no tenían la visa sí. venían a hacerle entrevista cuando salió esa canción y antes de eso no, tanto así que la gente pensaba cuando la cola de motora se pegó pensaban que eran los boricuas que eran boricuas ¿Eh? había personas que pensaban la gente supo que era de aquí cuando salió el video y él comenzó a hacer televisión en la capital claro. y todo eso que salió, que se grabó ahí en la pasolita de Mora con la pasolita de Mora y toda esa gente Ay, pero la verdad que decirla, Don Miguelo es el primer urbano. El y así sale urbano. gente diciendo que no. Donde ese ha sido un fajador. Comentario de la percita, 3, 2, 1, activando. No, sí. que lápiz no me hable de eso, ni de que lápiz, ni que un saludo al lápiz. Pero él sabe muy bien. Incluso la primera vez que yo escucho a Lápiz a Joa, es con la canción La Fama. Sí, no, La Fama no. Equivocado. Eh. Equivocado. ¿Y, y, ¿Cómo se llama esa canción? Ustedes están equivocados. ¿No? La, eh, la fama? No, la fama es la otra que la mata Lápiz y Don Miguelo. ¿La fama? ¿no? Ah, eh, equivocado, perdón. ¿Equivocado? Ya. Que era tirándole a Franco. Respondiéndole a Franco, recuerde que Don Miguel una canción. Franco, ustedes están equivocados. Para que, para que ustedes vean que nosotros sabemos de esto. Arcángel y Don Miguel grabaron una canción que me encanta a mí. A pesar de todo, seguimos Matando. cambiando. Que durísimo. Y le tiraron a Franco, el gorila. Entonces, Franco el Gorila, no sé si fue que le respondió con unos chamaquitos de la capital o de Santiago. Le dice: ¿La máquina de qué? Eh, no, no, le dice de qué. ¿Dónde? ¿Dó, ¿Dónde? Sí. Eso mismo. Entonces, don Miguel le respondió a Franco una canción con la eh, Joa y la Piconsciente que ya venían eh, pegando en la radio de la capital sí. y, y en este. Pero una cosa era allá y otra cosa era de Cibao. Ya cuando comenzaban a sonar en radio. Fue cuando graban esa canción, que ahí fue que... Buff. Así que yo creo que tenemos que darle ese mérito a Miguelo. Eso Hay bueno. que darle el mérito a Miguelo que fue el primero. El primero. Nada, vamos a...